El condicional, me gustaría viajar más ¿y tú? ¿Qué te gustaría hacer el próximo verano? Me encantaría viajar a España. ¿Cuándo usamos el condicional? Usamos el condicional para expresar deseos, para expresar una situación hipotética, para pedir algo de manera formal. Por ejemplo, quiero hablar con el dueño del restaurante. Esta es una expresión directa. Pero si decimos me gustaría hablar con el dueño del restaurante, cambia a algo más formal. Es una expresión indirecta. ¿Cómo formamos el condicional? Recuerden que los verbos en español terminan en AR, ER, EIR. Ejemplo: hablar, aprender, vivir. Para formar el condicional, usamos el infinitivo más una terminación. Todos tienen la misma terminación, no importa si termina en AR, ER o IR. Yo, Ia. Tú. Ias. Usted. Él. Ella. Ia. Nosotros. Nosotras. íamos, Vosotros. Vosotras. Iáis. Ustedes. Ellos. Ellas. Ian. Vamos a verlo ahora con un verbo. El verbo hablar. Yo hablaría. Vemos aquí tenemos el infinitivo hablar y tenemos la terminación. Ia. tú hablarías. Usted, él, ella hablaría. Nosotros, nosotras hablaríamos. Vosotros, vosotras hablaríais. Ustedes, ellos, ellas hablarían. El verbo aprender una vez más tenemos el infinitivo aprender y añadimos la terminación. yo Aprendería, tú aprenderías, usted, él, ella aprendería, nosotros, nosotras aprenderíamos, vosotros, vosotras aprenderíais, ustedes, ellos, ellas aprenderían. Y por último el verbo vivir. Tenemos el infinitivo vivir y añadimos la terminación. Yo viviría. Tú vivirías. Usted, él, ella viviría. Nosotros, nosotras viviríamos. Vosotros, vosotras viviríais. Ustedes, ellos, ellas vivirían. Vamos a ver unos ejemplos. Yo compraría un carro nuevo pero no tengo dinero. Aquí tenemos el verbo comprar. Usamos el infinitivo y como yo estoy hablando, añadimos IA. Yo compraría. Terminaría el libro, pero tengo que estudiar para el examen. Una vez más, tenemos el verbo terminar y usamos la terminación IA. Viajaría más, pero no tengo tiempo. Aquí el verbo viajar, viajaría. Más, pero no tengo tiempo. Hay 12 verbos irregulares. Son los mismos irregulares que en el futuro. Caber, decir, hacer, haber, poder, poner, querer, saber. SALIR, TENER, VALER, VENIR. Ahora, a practicar. Conjuga el verbo en el condicional. Ella me dijo que mañana venir a visitarme. Tenemos que conjugar el verbo VENIR usando el condicional. Ella me dijo que mañana vendría a visitarme. Recuerde que el verbo venir es uno de los verbos irregulares. Mi padre nos dijo que pagar nuestras vacaciones. Tenemos que conjugar el verbo pagar con el condicional. Mi padre nos dijo que pagaría nuestras vacaciones. Tenemos el verbo PAGAR, usamos el infinitivo y añadimos aquí IA, mi padre. Nunca imaginé que el verbo TENER que aprender tantas conjugaciones de verbos. Tenemos que conjugar el verbo TENER con el condicional. Nunca imaginé que tendría que aprender tantas conjugaciones de verbos. Tenemos el verbo tener, pero en este caso el verbo tener es uno de los verbos irregulares. Y tenemos tendría. ¿Poder usted ayudarme con algo por favor? Es una pregunta. Y tenemos que conjugar el verbo poder con el condicional. ¿Podría usted ayudarme con algo, por favor? Mi hermana comprar una casa en el campo. Tenemos el verbo comprar y tenemos que conjugarlo en el condicional. Mi hermana compraría una casa en el campo. Tenemos el verbo comprar y Añadimos IA porque es mi hermana, mi hermana compraría una casa en el campo.